Vamos a hablar ahora, fue una semana bastante movida en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia hubo dos temas básicamente que este, coparon esa agenda que ya cada vez más, por suerte y por suerte va siendo una agenda cada vez más visible no que es ese poder que uno no elige por, por lo tanto uno no, no tiene vos sabés, el diputado es tal porque yo lo voté no lo voté, le milité en contra mi primo, no sé qué eh, el presidente obviamente digamos el poder ejecutivo el poder judicial que como uno no lo elige se nombra medio entre gallos y medianoche se, son todos eh, cuestiones de toma y de acá eh, no, no se tiene tan uh, presente Hubo este, dos temas, entonces decíamos, uno tiene que ver con este, algunas novedades en la llamada causa de los copitos, ¿no? el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el otro eh, tiene que ver con un tema que... Entra de Cote, eh, que fue la sanción del presupuesto esta semana, en la que se discutió y finalmente eh, se perdió esa discusión por parte del Frente de Todos, la posibilidad de que los, este, el poder, los funcionarios del Poder Judicial paguen ganancias, ¿no? que no, no pagan, este, porque para ser independientes no se... Sé, no, no tienen que pagar impuestos. Eh, para hablar un poco de estas cosas, estamos en comunicación telefónica con Néstor Espósito, Néstor es periodista especializado, uno de los mejores periodistas que tiene el país en materia judicial, que además, repito, no eh, viene siguiendo el tema cuando por ahí no tenía tanta visibilidad, está en A24, en Tiempo Argentino, en Canal Abierto, y está teniendo la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, gracias a todos por el llamado. La, la primera reflexión es que, afortunadamente, estamos hablando con la República a salvo, porque imagínate si hubieran cobrado a los jueces el impuesto a las ganancias, habrían afectado la independencia judicial, y hoy seríamos, donde puedo explicar que seríamos Haití, Burundi... No, vos, mal que pasó esto? vos sabés, eh, ya que tirás este tema eh, salvamos Me tocó esta semana en, en otro programa que hago Hablar con un ex juez Hoy, hoy no es más juez eh, Digamos, hay un tipo que no es más juez No gratuitamente, porque era de, so, de esos jueces Que a veces desencajan dentro de La lógica del Poder Judicial O sea que hoy ni siquiera es algo que lo afecta a él Y terminó defendiéndome Esto de, digamos, de cómo el nivel Corporativo muchas veces pesa más Que eh, por ahí las posturas personales no, bueno, en, en este caso en particular fue transversal completamente. ¿Por qué digo esto? Porque hasta la lista celeste de la Asociación de Magistrados, que es la lista más progresista, más cercana, si se quiere, al kirchnerismo, y todas las agrupaciones políticas, incluso eh, algunas que son relativamente progresistas, salvo justicia legítima. La única, ¿no? Fue, fue la única. Todas, además de todas, eh, adhirieron acríticamente al rechazo a la aprobación del impuesto a, la, a las ganancias. Lo cual es un disparate porque uno de las principales, los principales argumentos que tiene el Poder Judicial es el defender el principio constitucional de la igualdad ante la ley. Entonces todos ah, no. somos iguales ante la ley, menos ellos, que son un poco menos iguales, y que por eso no pagan ganancias. Es un caragurismo, es de una Doctor, dentro te... de, ese, de ese abanico que estás, hay un, un actor que, que fundamentalmente en algún caso sorprendió. Uno no sabe si, eh, porque tal vez en la formulación de la medida haya algo que o por qué, pero digo que fueron los sindicatos judiciales y también eh, todos los sindicatos, ¿no? Digo, tanto la línea Piumato como la que expresa... Y bueno, saski saski votó en contra. Bueno, pero sí. eh, Vanessa Siley que es la, la, la referente del CITRAJU, que es el sindicato de, de judiciales disidente de la línea histórica sí. de Julio Piumato. Eh, Vanessa Sile, que es una mujer que surgió al calor de la política de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Ella también, como tiene una representación de los trabajadores judiciales, también votó en contra. Eh, y, a ver, ahí entran a privar los aquello de primero la patria, después el movimiento y después los hombres, aquí quedó al revés, porque fueron primero los intereses sectoriales de aquellos que no tenían eh, que no querían pagar ganancias respecto de un proyecto colectivo que es el que o todos pagan ganancias o nadie paga ganancias y creo que es lo que debe discutirse de fondo, porque el trabajo no es ganancia. Entonces esa discusión de fondo no se da con el resto de los trabajadores pero sí una defensa ultranza que podría resumirse con la mía no. Sí, y Néstor, y otra cosita que además es una de las eh, principales armas, entiendo, del Poder Judicial. Supongamos que estuviera salido. Eh, se podría haber judicializado y ellos pasan a ser juez y pa... Eh, juez ya lo son, no, no, pará, pará, pará, porque ahí había una cosa muy interesante. A ver, muy interesante a ver, a ver. Imagínate que se hubiera efectivamente judici eh, judicializado. Sí. Como es una ley colectiva que involucra a todos los jueces, ningún juez habría podido intervenir porque no puede ser... Claro. No puede ser parte de una causa en la que él se ve involucrado. Entonces... Entonces habría, habrían tenido que recurrir a con jueces... Y esos conjueces debieron haber sido abogados de la matrícula. Y esos abogados de la matrícula, muchos de ellos, pagan impuestos el impuesto a las ganancias. Casi te diría que gran parte de los abogados de la matrícula pagan el impuesto a las ganancias. Entonces, habrían tenido que resolver sobre una ley, que es la ley de presupuesto, la constitucionalidad sobre el pago del impuesto de las ganancias, tipos que pagan el impuesto a las ganancias. Y no los que están privilegiados por no tener que pagarlos, que obviamente... Si vos le preguntas a alguien que no paga, si quiere pagar te va a decir que no, en cualquier orden de la vida. Bueno, acá hubiera pasado lo mismo. Entonces estaba la posibilidad esa de recurrir, como no podían intervenir jueces, a con jueces que son abogados. Y ahí podría haberse aprobado. Y una vez que está aprobado y que tiene la fuerza constitucional, anda, anda a cantar de barrer. Claro, sé sí. Pero lo evitaron. Mediante una política de lobby, mediante el eh, conseguir los votos necesarios a partir de un apoyo inexplicable de los diputados de la oposición y de algunos propios, consiguieron mantener el privilegio. Bien. Eh, decíamos, bueno, dos temas por ahí por los que nos interesaba conversar con vos. Eh, eh, uno es este, el otro tiene que ver con algunas revelaciones que hubo en la causa de los copitos, en la, la causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta, y estos contactos de, eh, hay, hay, do, hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, eh, esta revelación que aparece, que ya vi, que estaba, recién ahora se empezaron a tomar medidas de un asesor, de un diputado del Frente de Todos, que cuenta, o sea, la misma noche, a horas de, una hora después, creo, del, eh, de, de que se diera este arma, le manda a este diputado, le dice, che, mira, yo anoche estuve almorzando, a ver, estuve almorzando en, en, en un restaurante ahí de la zona de, de, de los que suelen frecuentar los diputados, atrás mío estaba Gerardo Milman, con dos mujeres, y muy graciosamente dijo, cuando la maten, voy a estar camino a la costa, un día después, efectivamente, sucede este. Esto, efectivamente, eh, Milman aparece en la costa, eh, y después estas personas además niegan haber estado ahí, cuando aparecen bien dicen, mira, estaba este muchacho, estaba Milman, estaban ustedes dos. ¿Ahí qué, qué se puede tirar de ese ovillo? Mira, pues yo quiero ser muy prudente con eso, y lo vengo diciendo a lo largo de la semana, porque con una cosa así se inició la causa chicona un ex para uh -huh. pintada que en un bar había escuchado que alguien había dicho, sí. había hablado de Chicón y lo había mencionado Guru, Así se originó la causa con la que Burú terminó condenado a cinco años y diez meses de prisión y también a preso. Entonces, en ese aspecto en particular, lo que digo es que hay que ser muy cauto y muy meticuloso con el análisis. Eh, dicho esto, eh, efectivamente Milman estuvo en Tinamar dos días antes, un día antes en rigor de que ocurrió el atentado contra Cristina. Pero según lo que declaró ayer en la justicia, mediante un escrito que presentó, que entregó vía y mail en el, el momento en que se produjo el atentado contra Cristina, estaba en la capital federal. Es decir, ya había regresado de, de Pinamar donde había estado ese día en el marco de la organización de una actividad proselitista. Las dos secretarias, o colaboradoras, allegadas, a Milman, lo que dicen es que ellos no escucharon ese, ese esa frase de cuando la matriz subía solía estar camino a la costa. Ahí este, los abogados de Cristina lo que hicieron, bueno, secuestran los teléfonos, vamos a ver qué estaban hablando, a ver si hablaron de algo de eso, a ver si en los teléfonos aparece algo. Y la jueza le dijo que no porque eso sería vulnerar garantías constitucionales, invadir la privacidad de dos sí. personas que no están acusadas en principio de nada. Claro en ese contexto es que se produjo algo que vamos a estar contando mañana en tiempo argentino que es una suerte de tensión entre la querella de Cristina y la jueza María Eugenia Capuchetti, se, se pudrió la cosa bastante mal, pero básicamente porque lo que sostiene la, de la querella es que esta es una circunstancia excepcional, intentaron un asesinato político de la referente política más sí. importante del país algo que en la Argentina está olvidado. Entonces dice, es una circunstancia excepcional. Hacen falta medidas excepcionales para esclarecerlo. Y le reprochan a la jueza que le falta esa decisión de avanzar decididamente hacia adelante. Bueno, ese es el escenario que está planteado. Si yo tengo que verlo desde afuera, me parece difícil que alguien que sabe que va a haber un intento de magnicidio lo ande comentando alegremente en un bar para que lo escuche todo el mundo. Bien. Bueno, eh, Néstor, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado. Estaremos entonces atentos mañana a la, a la nota que vas a estar publicando ahí en, en Tiempo Argentino. Y bueno, será hasta la próxima vez. Abrazo grande, gracias a ustedes. Abrazo, hasta pronto. Era Néstor Espósito, entonces periodista especializado en, en temas judiciales.